Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos una vez más a mi canal. Muchos de ustedes andan buscando hoy en día una página que les ayude a ver películas que solo se estrenan en cines. Pero hoy le tengo la solución para esos problemas. Primeramente vamos a descargar un navegador que no que bloquee los anuncios. Para eso vámonos a Google Chrome. Vamos a descargar Bravit. Bravit es una app que bloquea y reporta los anuncios. Vamos a descargarlo. Esta es la aplicación en la cual estaremos descargando para que bloquee los anuncios. Bloquea todo. Aquí tenemos la presentación de la página. When's the last time you seriously your... looks like? Notice the difference? So you can browse three times faster than Chrome. Cargamos. Cargamos. Y no se nos va a descargar. Rápidamente. Rápidamente se nos va a descargar. Vamos a nuestra carpeta. Como ya, ya lo tengo descargado, miren acá abajo. Vamos a eliminarlo de más. Pero ustedes van a darle en ejecutar. Y una vez cuando lo tengamos. Vamos a irnos a él y la página en la cual estaremos viendo películas toda la vida será, se llamará Cuevana 3, esta es una página donde yo, yo soy miembro de esta página así que se la, se la enseño hoy para también para que vayan a la página a visitarla y le hagan publicidad, corran la voz por favor y denle like a este video y suscríbanse para más contenido estamos aquí. Si les está gustando, el invito a que le den un like al video. Y nos aparece la película recién postulada. Aquí tenemos Cobra Kai, la nueva que salió, la nueva temporada. No es necesario pagar Netflix para ver estas películas. Son gratis, son gratis. Aquí también tenemos películas que no hay en Netflix, como... Como... Ya vamos a ver la primerita. Como Venom. Mire, Venom. Venom, Venom, Venom, Venom. Aquí está Venom Esta la película de Venom En español, en latino, amigos Tanto que buscamos una película Que no sale titulada en, en, en inglés, no Tenemos una película en español Todo esto lo hacemos para ustedes y por bienestar de ustedes para que no se endeuden con Netflix a esta página Mire. ¿Qué? ¿Estás? ¡Tomero! Tal vez te quieras con una fuerte. Monk, ¿por qué eres un rechazado? Tú eres un paria. Pero como como. Estás ahí. Muy. Y eso qué significa? Significa. ¿Aceptas a la persona con? Este es Efectos. Vamos Espera, espera, espera, espera, acabas de decir. Ella se llama ¿A dónde iremos? Sí. La segunda película que solo sale en Netflix se llama spider Vamos a verla. Vamos a probarla para que ustedes vean que sí es verdadero todos los videos que hacemos nosotros. Sí es verdadero, solo para darle a ustedes cuidarle su bolsillo. Sí es verdadero. Vayan a la página, pero sin Chormy, porque si van a Chormy ya la vas a ver un ejemplo en Chormy y en Brian cómo es la página. Les tenemos revelaciones sobre el ataque de la semana pasada en los... El primer día del último año del estudiante más famoso de Midtown, Peter Parker. Ve por ellos, tigre o ¡Oh, araña. Encontramos a los que faltan. Son los... mis amigos, ella es MJ y uh, es Salió en los noticieros. La dimensión espejo es que... Quisiera poder ver a Peter. Quitar esa telaraña de allá. Ya que andas por ahí, ¿sí? Sombras, sí, ya a repetir y películas de salida de cine vamos a ver la película hay también un rey moradí es muy chévere vaya a verla si veanla y animación películas de animación hay muchas muchas muchas sonic también hay creo si sí, soy sonic Novita 2, Novita 1, Los Simpsons. Muchas, muchas películas, se los juro amigos. Vayan a versela, no se olviden. Y la de Shaw, también la de Xiao, Batman, la nueva película. Todas son 2021, miren. Películas muy chéveres que no se van a arrepentir de ver. Hay todo, hay todo en este página, Hay todo, todo, todo, todo. Hay todo, todo, todo. todo. Sin más preámbulo vamos a ver la demostración con... Chromium. Vamos a vernos a Chromium. Vamos a poner cueva la mismo. Si ustedes le van a descargar aquí, se lo recomiendo que no lo hagan porque es muy, muy, muy, muy trágico. Amigos, No vamos a poder ver la película tranquilo. Es lo mismo, pero... Mira, interrumpe los anuncios. Interrumpe. si ¿Sí ve? Para que nos dejen ver Ponemos una película, mire, cualquier película ponemos a ver, eso? Se nos va, ¿sí? se, nos va no, se Se nos va, anuncio Se nos va la película, mire Se nos va a otras cosas y el último nos da película, pero nos siguen molestando con los anuncios, nos aparecen los anuncios por todos lados. Por todos lados nos aparecen los anuncios, por todos lados. Y después de todo esto, si te gustó el video, suscríbete y dale like. Chao amigos, suscríbete, comparte el video. No olvides que estaré subiendo más videos y más contenido en este canal. Te pido que te suscribas. Chao. Recibí estamos comenzando en YouTube. Te pido que tú compartas el video. Te lo pido mucho, mucho, mucho, mucho. Sin más preámbulos, nos despedimos. Chao.